No sabe nada sobre la extradición de César Abusador, hay muchas especulaciones, muchas personas creen y entienden que César Abusador va a pasar primero por República Dominicana, luego de República Dominicana va a ir para Estados Unidos, esa es una teoría. Segunda teoría. La segunda teoría es que no va a pasar por República Dominicana y se va directamente para Estados Unidos. Porque cuando una persona está en pedido de tradición, la Interpol y, el F y la DEA eh, gestionan todo para que inmediatamente sea juzgado en Estados Unidos. Muchas personas dicen que si César va a Estados Unidos le va a convenir muchísimo a él mismo César porque... Eh, allá ustedes saben que por vida de negociaciones y eso, la sentencia no puede ser muy fuerte, le puede dar una sentencia mínima y puede evitar algunas cosas, escándalos que, que pasan aquí en República Dominicana. Eh, a él, sí, supuestamente a él le conviene en ese sentido, hasta fuera de peligro. Eh, supongo yo que ya que César está preso, su esposa y, todos sus, y algunas personas que están vinculadas van a estar sueltas eh, por ese caso, pero aún la policía no ha dado ningún... Eh, ninguna declaración detalles sobre eso se tiene entendido que en el fin de semana el presidente se reunió con el cuerpo de seguridad y en eso incluye el ministerio público para que el procurador se encargue de, de responder pero qué va a responder si la mayoría de cosas se están informando a través de medios internacionales de colombia y de Estados Unidos o sea no se sabe nada de, de césar que la autoridad Dominicana todavía no saben nada ellos no, no tienen conocimiento de nada parece que no, ellos no tienen, están fuera de eso y señor una noticia muy alegre que todo el mundo se alegró ayer cuando vio a Big Papi en la actividad de, de béisbol de, de varias celebridades. Eh, sin duda, dice Big Papi, Dios me usa para poder ayudar al prójimo. Muchas personas eh, posteando fotos del Big Papi, muchas personas se sintieron contentos porque ya David pisó República Dominicana, estuvo en el evento. Y las redes sociales se volcaron felicitándolo, apoyándolo. y... Dando un mensaje de que y todo, a lo que se entiende, que todo está bien en República Dominicana con él y que eh, no hay ningún inconveniente y que puede venir de manera tranquila. Eh, dice WT que saben que somos una familia, los quiero mucho. Y eh, ya saben ustedes, eso expresó, él es jugador en el momento emotivo cuando muchas personas y medios de comunicaciones lo abordaron, que estuvo en este evento tan importante, el Big Papi. Muchas personas, él, yo, Roberto Neri, que hablo ahí de VIPAPI, todos, todos somos de VIPAPI, apoyamos al VIPAPI eh, y que siga viniendo a República Dominicana sin ningún inconveniente, porque sabemos que David Ortiz es muy querido en este país. Vamos a seguir con más informaciones, así que las personas suscríbanse a nuestras redes sociales y seguimos más con el Toque del Mediodía.